Cuando hablamos de un proyecto constructivo que se está ejecutando bajo procedimientos BIM hablamos de muchas cosas y una de las más importantes es el trabajo colaborativo. Cuando tenemos un proyecto con cierta complejidad es muy importante trabajar de forma coordinada con otros profesionales, sobre todo si estamos en la etapa de diseños. Para cubrir este flujo de trabajo Revit nos da dos herramientas fundamentales, el Work Sharing y el Copy Monitor y hoy hablaremos precisamente de ese último. Ok, cuando llega el momento en que el arquitecto comparte su diseño para que el ingeniero estructural tenga bases para hacer el suyo, es el momento en que podemos utilizar la herramienta Copy Monitor. Básicamente, desde el punto de vista estructural, es muy importante estar pendientes de algunos elementos que nacieron con el modelo arquitectónico, como ejes, niveles, losas, muros y columnas propuestas por el arquitecto. La idea entonces es vincular el modelo arquitectónico que sirva de punto de partida para el modelo estructural y además indicarle a Revit que nos avise cuando haya algún cambio en los niveles de piso acabado, por ejemplo. Es decir, que vamos a monitorizar cambios de un modelo vinculado. De esa forma sabremos si el arquitecto hizo cambios en los niveles. Aquí tengo abierta la plantilla estructural sobre la que voy a trabajar y simplemente voy a añadir un vínculo de Revit que es el modelo arquitectónico. Ahora, en cualquier elevación veremos dos grupos de niveles, los que hacen parte del proyecto estructural y los que vienen vinculados con el proyecto arquitectónico. Para monitorizar el modelo arquitectónico vamos a la pestaña colaborar, copiar, supervisar, seleccionar vínculo. Bueno, en las opciones de copiar, supervisar tenemos dos que nos interesan por ahora, las cuales son precisamente copiar y supervisar. La diferencia es que copiar duplica el elemento que seleccionamos del modelo vinculado al modelo actual y además establecemos una relación entre ambos objetos. Es decir, que si algo cambia en el vínculo, Revit notifica dicho cambio. Por otro lado, supervisar nos permite crear una relación entre un elemento del modelo vinculado y un elemento existente del modelo actual para monitorizar los cambios que ocurran entre ambos objetos. Entonces, para el caso de los niveles 1 y 2 que ya están en ambos proyectos, pues podemos establecer una relación directa con la herramienta Supervisar. Pero antes de este procedimiento debemos tener en cuenta que normalmente los niveles estructurales están 5 centímetros por debajo de los niveles arquitectónicos o de piso acabado. Entonces podemos seleccionar los niveles estructurales y bajar los 5 centímetros. Ahora sí, podemos entonces entrar a la herramienta a Supervisar. ¿Cuáles son los elementos que queremos supervisar? Aquí es donde necesitamos establecer relaciones entre los elementos del modelo actual y los vinculados. Entonces vamos a monitorizar el nivel estructural 1, clic, con el nivel piso acabado 1, clic. Lo mismo para el nivel 2. Y finalizamos el copy monitor. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que estamos monitorizando los niveles del modelo arquitectónico? Bueno, si damos clic en cualquier nivel, este símbolo nos indica que el elemento está siendo monitoreado o supervisado. Para el nivel 3 entonces vamos a crear un nivel correspondiente Ejecutamos nuevamente el Copy Monitor para establecer la relación entre el nivel arquitectónico y el estructural Ok, en este punto entonces vamos a hacer el procedimiento para los ejes Que es mucho más fácil de hecho Para que veamos el punto de partida, si descargo el vínculo arquitectónico veremos que no hay ejes, ok Bueno, activemos el Copy Monitor Para este caso en vez de monitorizar directamente vamos a utilizar el Copy la diferencia entre ambos fue lo que te dije ahora, y es que el copy va a crear un duplicado del elemento vinculado en el modelo actual, y además lo va a monitorizar automáticamente. Entonces podemos copiar, múltiple, filtramos para seleccionar únicamente los ejes, perfecto, y finalizamos la selección, y finalizamos el copy monitor. Ok, si descargamos el vínculo arquitectónico veremos que los ejes permanecen. Esos ejes ya pertenecen al modelo actual y si los seleccionamos veremos que están monitorizados. Para tener algo sobre lo cual visualizar mejor lo que haremos en un momento, vamos a modelar tres columnas por acá muy sencillas. Ahora sí, podemos guardar el proyecto y cerrar. Digamos que somos los arquitectos y por algún motivo necesitamos mover alguno de los niveles. Quizá no cumplía la norma, el cliente quería una altura de entrepiso más alta, etcétera, etcétera. Voy a mover entonces el nivel 2 y por ende el nivel 3 unos 50 centímetros más o menos para notar el cambio que hagamos. Guardemos el modelo y cerremos la arquitectura. En ese punto, lo que sucedió fue que cambiamos elementos que estábamos monitoreando en el modelo estructural, por lo que si abrimos el modelo de estructuras, Revit nos dará una bienvenida con un mensaje similar a este, donde dice que hay vínculos que cambiaron y necesitan una revisión de coordinación. Justo en esta vista es un poco complicado ver cuáles elementos están implicados en el cambio, pero podemos ir a la pestaña de colaborar, revisión de coordinación y seleccionar el vínculo a arquitectónico. Esta nueva ventana es donde veremos los elementos implicados en los cambios. Si vamos a una vista en elevación, veremos claramente la diferencia entre los niveles 2 y 3 de ambos modelos. Ahora, respecto a este cambio debemos tomar una decisión y Revit nos da cuatro alternativas. La primera es posponer, lo cual significa que aún no tomaremos una decisión respecto a este cambio y esta revisión de coordinación seguirá disponible hasta que decidamos hacer algo con ella. La segunda opción es rechazar, con lo cual le estamos indicando al arquitecto que no estamos de acuerdo con el cambio y muy probablemente sea una buena idea añadir algún comentario diciendo por qué o hablarlo más directamente con el responsable del cambio en algún comité o en alguna reunión. La tercera opción es aceptar la diferencia, con lo cual estamos de acuerdo con el cambio, pero los elementos de nuestro modelo permanecerán en la misma posición, o sea que se perdería la diferencia de 5 centímetros entre niveles arquitectónicos y estructurales. La última opción dice mover, que significa estar de acuerdo con el cambio y que además el nivel estructural implicado en el cambio también se moverá para mantener la distancia que tenían ambos elementos antes del cambio. Para este caso voy a seleccionar esa opción y vamos a darle a aceptar, con lo cual el nivel estructural 2 modifica su altura y por ende las columnas que teníamos vinculadas con ese nivel también se ven afectadas. Genial, así como este ejemplo se podrían hacer con los ejes, de hecho Revit también nos permite monitorizar muros, losas y columnas. Esto fue solo una abrebocas, el Copy Monitor tiene más configuraciones y seguramente es una herramienta que debes incorporar ya mismo en tu flujo de trabajo colaborativo.